Un, no, Estaba vacante, vacante. Y qué raro. Porque a Alberto lo llevaron a Alberto Ten, uh -huh, lo a llevaron Santiago. a Santiago. Eh, sí, aquí que vacante. yo he dicho que ha sido una, un reconocimiento de la labor que ha realizado, tanto en los momentos que ha estado en Santiago. Y recuérdense, sí, eso te iba a decir, que, en que Santiago un, par de un veces. comentario que hice el día pasado, procurando de que permaneciera aquí Alberto Ten. Primero porque eh, ha sido el director regional que en trabajo se infectó del coronavirus de los primeros. Sí. Cuando entrábamos en cuarentena, él debió de irse a, la, a, la, a sí, atender a la, cuarentena, sí. a la cuarentena. Que al regresar el periodo no le, no le había permitido concretar una gestión que a la vez se notaba eh, bien activo. Entonces, Santiago tiene una diferencia de que planifican sus proyectos de desarrollo, incluido la de quién tener en su comunidad como director de policía. Siempre han definido quiénes son o qué es lo que ellos buscan y quieren en esa en esa en esa urbe. ¿Por qué? Porque eso tiene, eso tiene una, una planificación, porque el empresariado allí y la comunidad, el liderazgo allí, siempre se ha caracterizado y es una de las primeras ciudades que se maneja bajo un esquema, bajo un esquema de un plan de desarrollo. Y existe una oficina del plan de desarrollo de Santiago que lo dirige entonces las clases vivas, la clase productiva. Por eso es que allí tú no ves los conatos de incendio de neumático, tiradera de piedra, ni paralización de labores melaganariamente. Bien. Allí se, se define muy bien qué es, cuáles son sus objetivos. Ok. Miren, el director general de la Policía Nacional, el señor Edward Sánchez González, anunció cambios el día primero del mes en curso en las principales direcciones y departamentos de la institución. El Comando Noreste de la Policía Nacional no escapó a estas designaciones, el producto a de ellas se ha quedado sin incumbente. Y es que desde ya hace siete días el General Eduardo Alberto Ten, quien hasta entonces ocupaba la dirección, fue designado en la Dependencia Policial Regional Cibao Central, con sede en el municipio de Santiago de los 30 Caballeros. Hasta el momento se desconoce quién ocupará la posición que deja vacante Alberto Ten aquí en San Francisco. Consideran ustedes que se presta a interpretación el que esté sin dirección una dependencia que abarca una amplia zona y de la cual se espera garantice el orden y la seguridad pública. Vamos a ver. Yerian. Miren. Es evidente que el partido de gobierno, el PRM, Partido Revolucionario Moderno, no estaba preparado para, para ganar las elecciones, no se prepararon realmente para gobernar. Y por eso ustedes ven que hay tantos impases, no solamente es en la policía. Hoy, fíjense ustedes que, que, que movieron a, al, al director de turno y que el puesto ya tiene aproximadamente una semana vacante, pero no solamente es ahí, en educación movieron a todo el mundo y ahí no hay nadie. O sea, eh, a, a Mariel la designaron como, asesora. como asesora, asesora en un puesto rarísimo que crearon para eso y entonces el puesto está vacante, no han colocado a nadie. Pero también los directores de distritales también, eh, tenemos la información de que también fueron movidos todos y no han colocado a nadie. De hecho, hay personas que se nos han acercado y nos han dicho que hay procesos que eh, eh, no saben qué hacer porque eh, ¿quién va no a firmar cabeza, ahora? No o sea, cabeza, ¿Quién, no quién es la cabeza? Entonces, es evidente que el PRM como partido no tenía un plan realmente organizado de quién iba para, para, para, para, para qué lugar. Y por eso ustedes ven que lamentablemente esto está haciendo, uh, eh, estos inicios, estos primeros meses, van a ser eh, lamentablemente accidentados de parte de, de, de lo que tiene que ver con el gobierno en el sentido de, de la colocación en los diferentes puestos. ¿Por qué? Porque resulta ser que es el propio PRM eh, quien ha manifestado que muchos de sus dirigentes no estaban preparados para los cargos. Lo dijo Paliza, dijo vamos a preparar a los PRMistas para que ocupen eh, los puestos. O sea, ustedes no sabían que no, que, que no estaban preparados la mayoría de PRMistas para ocupar los puestos, Creo que es una, una parte de improvisación esta, eh, este inicio de gobierno, porque entiendo que debieron preparar un plan desde julio, desde el 5 de julio en la noche, debieron preparar un plan para inmediatamente llegar al poder en función de, lo, de, lo, de los estudios correspondientes y de las calidades de, de cada uno de sus dirigentes y lo colocando en los lugares, en los puestos. En el caso de la policía, Vemos que eh, inmediatamente se hizo el cambio del jefe de la policía, pero este jefe de la policía no ha hecho hasta el momento los cambios correspondientes a su gestión. Ha sido eh, un inicio muy tímido por parte del nuevo director, eh, que es como se dice, de la policía. Pero ya esperemos a ver cómo, como dicen en el campo, en el camino se arregla la carga. Ya veremos más adelante cómo comienza ya a desarrollarse el gobierno, que en principio y esto es una opinión, no tiene necesariamente que ser así, eh, en principio se ve un tanto improvisado y desorganizado, luce luce como que no estaban preparados para, para gobernar, no que de ahora en adelante, no, no estoy diciendo que no lo pueden hacer de ahora en adelante, pero hasta ahora eh, lo que se va viendo con relación a la colocación de, de los dirigentes, de las personas en los diferentes cargos, de que como si no tuvieran eh, el, el personal ¿verdad?, eh, calificado para ocupar los puestos, y esto es grave. Aquí, por ejemplo, eh, vemos que tenemos siete días sin un director. ¿Quién está en esa función? Está Céfalo, eh, eh, ¿verdad?, la Dirección Regional Oeste de la Policía, eh, quien está dirigiendo ahí, pero, solo, pero también en Gracias educación. Alifo, me imagino que es el, el, pero en educación de mayor rango, de, de poder general. Que según nuestras fuentes eh, nos han manifestado, que para la Dirección Regional de 07 de Educación se ha, se ha señalado, esto es extraoficial, a la señora Guadalupe Bruno Paula, pero no ha sido designada, hay aparentemente un tranque ahí, recuerden ustedes que había sido señalada otra persona, eh, pero que aparentemente había un impasse ahí que no, no tenía ¿verdad? las calidades para, para ocupar el cargo, aparentemente, y entonces se eligió a otra y ahí todavía está ese impasse, igual que el, la, el director, eh, en el caso de la dirección de distrital 06, que su, según nuestra fuente ha sido señalado ahí, el señor Dionisio Ortega, para ocupar ese puesto, pero tampoco ha sido designado, y para la dirección distrital 05, Berenice Castellano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el, el director del hospital, que supuestamente también va a ser cambiado, hay un impasse ahí, está el, el director, que era del PLD que es el doctor Eureña, o sea, en, la, en una gran parte de los puestos siguen estando la gente del gobierno pasado, ¿por qué? Porque o no se ponen de acuerdo a lo interno del PRM, o no estaban preparados, eh, no habían hecho ese, ese, ese trabajo de, de ubicar a las personas en sus respectivos puestos. Francis, miren, pudiera pensarse que la ausencia o el haberse designado en otra localidad al incumbente o director regional nordeste pero creo que la infraestructura policial y de la seguridad ciudadana está más que establecida aunque, la, aunque siempre la figura de una cabeza de un director es esencial pero atendiendo a que estas son instituciones que manejan muy bien su, esa infraestructura y que la sociedad y la clase o la delincuencia, en este caso, que es lo que se teme, que en ausencia de una cabeza se incremente. Pueden existir esos ingredientes, pero no creo que tenga mayores problemas la ciudad porque aquí hay una estructura de administración policial que están los de departamentos de investigaciones porque normalmente el general no sale a la calle a hacer los trabajos tácticos ni de persecución ni de si dirige al cuerpo pero ese cuerpo está funcionando está y estamos confiados que la asociación y esto es un poco jocoso la asociación de delincuentes o de atracadores de aquí debe estar más que corregido con este tema de de la persecución, porque creo que se, no se le está dando un trato de simpleza. Se está persiguiendo y nosotros entendemos, a pesar de que se han incrementado aquellos que son eh, atraco focalizado porque ellos están cambiando de el estilo. No lo pueden hacer virtual, porque no. El virtual no hay mucha efectividad, porque son otro tipo de delincuentes, porque están también extorsionando, hay gente que está extorsionando. Y nosotros tenemos como pueblo una ausencia de control de muchas de esas modalidades de la delincuencia que ha ido a través del tiempo, transculturizándose también en los métodos, en las formas, y eso sí hay que tener cuidado. Hay individuos que se dedican a observar a sus víctimas y le tienen ciertamente muy bien ubicados, por eso es que se recomienda que no le demos pie a la delincuencia, a que conozca paso a paso, como costumbre, nuestros actos, es un consejo, yo trato, porque tampoco estamos exentos, es decir, yo le pido a Dios, salgo cada día y le pido a Dios que nos de, nos permita desenvolvernos en él, y que aleje de nosotros todo mal pero de que aquí se requiere un plan en que la, el Consejo de Desarrollo la, la eh, Económico y Social, que precisamente pude participar en, una, en un encuentro ayer, y que luego voy a hablar algo, requiere de que nosotros, como Franco Macorizano, como comunidad pujante, como comunidad de trabajo, que queremos superarnos, que estamos en una covidianidad, que tenemos retos nuevos que no estaban planteados antes de todo lo que tenemos es nuevo. De hecho, si existe un problema grave para los seres humanos, es que tenemos un, tenemos un instinto de preservación y de defensa que también nos convierte en, en resistente a los cambios. No es juego que a nosotros se nos esté evaluando el comportamiento psicológico y demás, porque son trastornos cuando nosotros hemos tenido, imagínate tú, amado, después le sigo yo, que hemos tenido una vida de libertad, de, de normalidad, ajustarnos. No pasa igual con los muchachos, con los jóvenes. Entonces, que requiere estos tiempos de nuevos métodos, de cambio de actitud, de aceptación en principio, pero a la vez de defensa individual y colectiva que nos permita convivir hasta luego lograr sacar o quitar de, nuestra, de nuestro medio ambiente el covid pero para esto requerimos también de, de nuevas proyecciones de desarrollo para nuestro pueblo. Respeto al, al desarrollo territorial. Eso es fundamental. Pero con ese desarrollo fundamental, las entidades no pueden esperar más tiempo sin sus cabezas. Así es. Miren. ¿Eh? Sin sus cabezas. Entonces procuramos que esto tenga de una forma u otra, amado, y Yerjan y, y, y amables televidentes, uh -huh un inicio feliz de una nueva etapa de la vida de los dominicanos, en especial de los franco porque no creo que aquí no es solamente la excepción sí. está pasando en otros lugares donde aún no se designan. Bueno, mira hay una cuestión, yo pienso que eh, no, no es tanto que no estaba preparado para gobernar el PRM como afirma Yerlán, el antiguo no no es tanto eso, yo pienso que lo que ha habido es además de que quizá eso tenga un, un, un aporte a lo que está pasando en términos de las circunstancias que hemos visto verdad pero una cosa que también se pero o no es tocaba de decir que no porque entonces sí, tiene un aporte eh, pero de, de, de, de, no define eso no lo que pasa es que tú lo das como que es la única razón ah no no no no necesariamente eh, eh, no sabe gobernar no Está bien, puede haber algunas falencias en, en manejar el gobierno, centrales. Muy bien. Pero también hay un tema que se te olvidó introducir ahí, es el hecho de la presión que ha sentido el gobierno, sobre todo los que están en el Palacio Nacional, de las bases del PRM, ávido ha de un cargo, sí. deseoso de entrar al tren gubernamental y han comenzado a enfrentarse entre sí. Porque, por ejemplo, lo que pasó con el doctor Díaz, Aquí en San Francisco y la designación que él esperaba en el Hospital San Vicente de Paú como director incluso provocó hasta una protesta. O sea, ellos volvieron a la oposición momentáneamente. Sí, sí. <ríe> sí, sí, sí, sí, luego de haber ganado. Exacto, volvieron a la oposición momentáneamente, hicieron una protesta. ¿Quién gente... es el esposo de la regidora? Eh, yo no conozco sí. a la esposa de Díaz. Díaz y yo somos muy amigos, pero sí. no, no sé qué... De Evelyn. Evelyn. La regidora del PRM. Ah, ok. No, no, no sé realmente. Bueno, pero la cuestión es que el doctor Díaz, que fue director del hospital en el, en los, en el gobierno de Hipólito Mejía, pues eh, quiere volver a esa posición y ahí vi, ustedes vieron el enfrentamiento. Esa presión ha provocado que el gobierno tome decisiones a medias y deje cosas truncas. Por ejemplo, yo me imagino Producto de lo que dijo Francia al principio, antes de, de entrar en el comentario, lo, la, la primera intervención de Francis hoy día, él dijo: en, en Santiago, la gente eh, son, un, un, son grupos económicos bien definidos. Sí. Y esa gente piden. Esa gente exigen y a esa gente hay que darle, porque si no le dan, entonces puede haber problemas sí. No de huelga y quemadera claro. de goma. Ellos tienen otros métodos para enfrentarse sí. con las autoridades cuando sea necesario. Yo me imagino que en la visita que hizo Luis Abinader Corona a Santiago. En ese fin de semana fue planteado el exactamente, proyecto. Exactamente. Le dije, la mira, nosotros necesitamos a Alberto Ten, que está en Macorís lo necesitamos aquí. Aquí, punto. Y Abinader, conociendo a Santiago, porque yo creo que él es santiaguero. Ellos son Santiagueros. Ellos son Santiagueros. Ellos son Santiagueros. Sí. El viejo Abinader sí. saltó de Santiago a la capital, creo que cuando era, cuando fue senador, creo que sí. fue. O sea que no tiene tantísimo tiempo. Bueno, la cuestión es que ellos son santiagueros y conociendo eso, inmediatamente resolvió con Santiago, aun cuando San Francisco se quedara sin Alberto Ten. Me imagino que fue así que pasó. Yo estoy elucubrando. Yo no sé lo que pasó en, en, en ese encuentro, en esos encuentros que tuvo el presidente, pero me imagino que eso fue producto de lo que está pasando aquí. Yo pienso lo siguiente. Eh, indudablemente que al jefe de la policía lo, lo, lo, lo obligaron a tomar una decisión sin contar con quién sustituiría al director regional noreste de San Francisco de Macorís. Y yo pienso que ahí está el personaje que lo puede sustituir de manera perfecta el, el coronel Sierra Difo, un, sí. tipo, un tipo nuestro, no importa que no, que, no sea, que no fuera nuestro, pero bueno, ese es un plus que él tiene, es nuestro, pero además es un policía de muchos años, es sí, un policía sí. de mucha valía, es un policía con una historia detrás. Y muy preparado. Por eso, un policía con una historia detrás, que yo estoy segurísimo, como que me llamo Amado José Rosa, que ese policía... No va a poner ni una pizca así en riesgo su nombre y el de su familia por una mala actuación. Eso es seguro. No, no. Esa, eso es seguro. Eso es inimaginable, dice. Exactamente. Yo. Inimaginable. Entonces, entonces, el hombre más adecuado para esa posición, no importa que sea coronel. No, bueno, eso no tiene eh, que eh, ver. La, la designación te voy a decir de coronel para ser. Es cierta, válida. Es válida porque eh, coroneles han sido los jefe de manada o de, o, de, o de batallones, más acertado, porque donde hay control del generalato, sí. recuérdate que ser general aquí estuvo en un momento un poco relajado, cualquiera era general en este, pueblo, sí. en este país, y de hecho a, muchos han muerto, pero siguen cobrando como generales. Sí. Pero creo que Sierra Difo está Hay en su... en su cuento muy bueno. Pues quiero que lo haga. Desde después lo él eh, Creo que Sierra Difo vendría como anillo al dedo claro. a esta ausencia que sé que debe estar él gestionando y provisionalmente no hay, eso. y no hay que ponerle la traba de que no, hay que hacerlo general primero porque entonces no, eso no, va a crear una situación no, no. de traba, no, él puede hacerlo siendo coronel sin ningún problema y que es lo hecho, que falta para, de febrero? Hecho, cuando que falta Nelson, para febrero? cuando nah. Nelson vino aquí el, el ex jefe de la policía sí. Vino aquí, vino como coronel, jefe sí. del departamento Incluso uno, yo, uno, como está acostumbrado uno a tener generales Como jefe del departamento sí. Como jefe de, de, de, del comando regional Uno le decía general y él te decía ¿Y usted ha oído algo? Sí, <risa> sí, sí. Y lo hacía de manera justa. Claro, jovenosa. porque que, sí, que yo no me he Exactamente Porque eh, le ponen los rangos Exacto Entonces, Pero mira, eso, pero... o sea que lo que te quiero decir Que sí. no sería la primera vez ni va a ser la no, última no, no. Y además las condiciones de este señor son extremadamente altas O sea, estamos hablando de un hombre De un, eh, de un alto desempeño Que para nosotros sabes, sería magnífico Tenerlo como jefe regional ¿Y tú sabes sí, qué sí. le favorece? Que él conoce las estructuras claro, Desde abajo claro, hasta arriba claro. Entonces Comenzó con, con brazos. Entonces conoce <risa> bastante bien Y yo me, me inscribo en esa parte Y esto viene a traer consigo Un, un nuevo aire Porque Alberto Ten es de aquí Sí. De, de, de, de, de nosotros también. Sí. Pero miren cómo se ha dado el reconocimiento, digo yo, eh, eh, eh, digo yo que se ha dado el reconocimiento en razón, en razón, de que pasa a una plaza de mayor eh, población y de muy alto rendimiento económico. Porque Santiago, obviamente que la segunda... Eh, urbe importancia, sí. de importancia en la república y nosotros como tercera no menos importante porque de hecho nosotros nosotros tenemos aquí un haber de ser una de las regiones de mayor índice de un de, de, de mayor índice de, de producción incluyendo un mayor índice de poder adquisitivo Andamos por sí, encima de, sí, de Santiago ciudades, y, de, sí. y de todo el país. Así es. Andamos por un 66, incluso con la, pobre, la pobreza aquí no se registra una, pobre, una pobreza extrema. Extrema, no. No, aquí hay pobres con una calidad claro. de vida diferente a la de otros pobres. Pero mira, este, yo pienso que, eh, lo que lo que el gobierno tiene que evitar en gran medida es cambiar, hacer un cambio y dejar... Ese es el, el órgano sin. Sí, sí, sí. Pero se supone, eh, se supone, eh, cabeza. Se supone que Feliz eso tiene, tiene que ser una ah, participación. Sí. Vamos a darle el, el teléfono que para que nos llame por aquí sí. para que pero lo a po a ver si podamos puede... escuchar. Sí, yo veo que, Feli que no. me bueno, estaba llamando. Adelante, Feli, eh, a Feli que me excuse, pero me estaba llamando el número personal y cuando no tenía el programa no tomó la llamada. Sí, eso es. Pero vamos a ver. Hay un número en pantalla: 0505. Buenos días, Félix. 81 tiene que poner un altavoz, Por Siempre por ese programa tan excelente que ustedes dirigen. Eh, quería comentar que es una idea excelente, muy acertada la de que Sierra Diffo sea comandante regional de o del noreste, porque él tiene todos los méritos necesarios para hacerlo. Además de eso, no solamente yo, voy más allá. Sierra Diffo tiene doce eh, o quince años siendo coronel. Y por razones que no nos explicamos, nos lo han llevado a general. Y nos gustaría que ustedes también comentaran eso, los méritos que él tiene para... No solamente que sea llevado a jefe regional de la policía, sino que sea llevado a general ya. Que bastante mérito tiene y bastante conocimiento de esta zona tiene para ser general. Bien. No crees el comentario que quería Muchas hacer. Muchas gracias. Recuérdate, ah, recuérdate hacer, Feli ahora. que el, el, el, el cambio o el paso, la, la designación de general, tiene sus días específicos específico. en la ley. No, el gobierno de Danilo lo hizo cuando quiso. Ah, ah, bueno. El gobierno de Danilo nombró ah, bueno. Gracias cuando por traerlo a la A cuando sí lo, hizo sí. lo que le dio la gana sí. con este sí. país. como lo han Vamos a hecho con una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, adelante a todos. Sí, le escuchamos, adelante ¿Quién sí, sí. nos habla y de dónde? Sí, es Daniel de aquí de San Martín, Daniel Polanco Daniel, adelante. Da, dale, Daniel, Daniel cuéntanos eh, Ahora eh, eh, en estos momentos estoy recordando eh, que, que siempre en las redes sociales colocábamos un mensaje diciendo que el país no iba a quedar en condiciones para que cualquiera pudiera dirigirlo o gobernar nuestro destino Ahí colocaba unos mensajes que sí, eh, estaba, eh, había personas capacitadas para eso, pero eh, nos equivocamos. Ay, ay. Porque los, los dominicanos somos emocionalistas. <risa> Emotivos. Sí, en estos momentos que estamos viviendo, de pandemia, teníamos que pensarlo mejor. Pues siempre, no podemos decir que no colocábamos los mensajes. Ahora vamos a pasar cuatro años chocándole todo a la pandemia. No hay capacidad para gobernar. Mira aquí las instituciones están los mismos empleados. Porque, por ejemplo, un ejemplo, ahí está la corporación, el de Norte. Tienen que dejar los mismos empleados porque no estaban preparados para colocar personas ahí para subirse a un pote de luz de esas redes que han colocado nuevas ahora. Y ya esas personas que estaban ahí son las que están preparadas. ¿A quién, ¿A quién colocan ahí? Tienen obligatoriamente que dejarlo. Y así está sucediendo <risa> con todas las instituciones de San Francisco de Macorís. Bueno. Porque es que no, no, no, no, no, no, no, esto, no esto no está para que cualquiera... Bien, no gracias, eh, muchas gracias por tu Mira, participación. Yo bueno. creo que, que, que no deja de tener cierto valor el, el opinar de que si el, PL, el PRM... Lo primero que tiene que entender las bases y el propio PRM, que no ganó producto de su militancia per se, no. sino que hubo un país que le votó para claro. cambiar lo que existía. Hubo un cambio, hubo un cambio de actitud. Entonces, al final. obviamente que ellos hay que, en, en, en la efervescencia, sí hay que bajarle un poquito el grado a algunos de ellos, sí. que se creen que, que ciertamente es por ellos solamente por ello no, no sí, Ahí, el, ustedes final. son lo que ellos están reclamando Francis es, es que ellos ganaron y claro. que le están nombrando gente que ellos entienden que no han hecho, que no hicieron ningún esfuerzo, y ellos tienen el derecho a reclamar. Pero esa porque, parte por ejemplo, es lo que estoy que reconociendo. Que están nombrando eso. gente de la sociedad civil. Y su presidente que, que está haciendo eso. Eh, que claro. le estaban nombrando a y gente mera, de la sociedad civil, que sí. antes lo que se, se, se vendían como imparciales, y que ahora están en el tren gubernamental, y eso no le gusta a los no, políticos. No, pero miren, a, a ninguno ganas, no le gusta. Si Silvia Abinader quería ser totalmente independiente y nombrar gente que no fuera del partido, tenía que irse solo, pero él utilizó la militancia <ríe> del PRM <ríe> final, para llegar al poder, miren, ahora tiene que responder. Miren, al final yo pero, eso, pero ah, eso, va, eso va a llegar hacer un llamado. eso tiene que llegar excusa, amado Ajá. eso tiene que llegar porque de hecho se están haciendo los movimientos recuérdense que hay algo que no lo estamos planteando el PLD saliente se encargó mediante resoluciones, cambios de ley que no solamente se basó en la ley 4108 para sostener los cargos vía lo que se llama carrera administrativa que hay que respetar para evitar que cada vez que se haga un cambio se pierda una cantidad de gente con una capacidad laboral importante pero ese no es el caso el caso son los del normal remoción que deben sustituirlo los que ganaron como Bien, dice Yaryan, claro, pero ojo correcto. hay una serie de, de mecanismos que dejaron instalados, como es el caso de la resolución 2417 que yo di mi opinión para cómo atacar esa decisión para educación, mira lo que está pasando bien, mira, mira, hay una cuestión eso no es culpa yo del quiero, gobierno que yo, no quiero, lo yo quiero aprovechar el programa este programa que se ve enormemente y que la gente está, le damos un seguimiento sí. muy cercano sí, quiero aprovechar para hacerle un llamado como amigo como ex profesor y como ciudadano Franco Macorizano, a Xiomara Cortés, gobernadora civil y provincial de San Francisco de Macorís, del de la provincia de Duarte, ¿Qué pasa? para que eh, interponga sus buenos y valiosos oficios, como se dicen en, la, en las comunicaciones, a fin de que el presidente de la República coja una solicitud de designación, bueno, el jefe de la policía, que en este caso que lo hace, pero a través del, del, del jefe Máximo. ...para que designen a Sierra de Focos como director regional de la Policía Nacional. Espere, yo, creo, yo me sumo a eso. Espere, creo que tendríamos un menos. gran director. Y espere sí, claro. a febrero su, su, su ascenso. Exacto. Que bien puede serlo. Exacto, perfectamente. Bueno, señores, vamos a la pregunta del día. ¿Considera usted que falta de director regional noreste en la Policía Nacional... ...podría contribuir al aumento de actos delictivos... Ya lo dijo el consultor jurídico de la Asociación de Atracadores. No, pero eh, el, <risa> me dicen que... Oye, San Francisco de Macorís, atención a propósito. Me gustó eso. Que no, no, está la asociación diciendo, tiene miren, que, te, que se tranquilice la asociación. San Francisco ¿sí? de Macorís no ve, no ve tregua, es sí. un campo de tiro en todas partes. Hombre, sí. En San Martín, en Hermanas Mirabal. Me dicen incluso que en la calle Prolongación del sector de Sila Pepín, frente al parquecito, es también un campo de tiro en la ciudad. Hay noches. un sitio que se llama Troca por allá arriba. Yo no sé lo que es. ustedes lo conocen. Un campo de tiros. Por lo menos en San Martín, yo que vivo cerca mm. por ahí, ¿Tú, tú yo escucho lo, eso. La, y a veces uno como que, como me dicen, que se baja porque uno no sabe. Me dicen Entonces, que en, en el Troca de... se tira tiro todos los días. Todas las noches pues, se tira. Bueno, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí el, el control de armas en la República Dominicana, ¿qué tal de eso? <risa> bueno, bien, gracias Vamos a los whatsapp mis amigos A ver qué dicen nuestros amigos ya Miren. Acerca de la pregunta del día Bueno, tenemos una llamada. una llamada Sí, adelante, buenos días Sí, buen día Buenos días, para mi hijo Francis y para ustedes Buenos días Aldo, Bienvenido Se un chip por favor Bienvenido bueno, Muchas gracias, Lourdes Muchas gracias, Disculpa. Es que no se oye bien Perfecto. aquí el retorno Para mí ya era la, la general, por bueno. eso, por lo que ustedes han dicho, por su capacidad de funcionamiento, por su humanismo, porque es nuestro. Y hace tiempo que yo había comentado con mí y el cabrillo, pero yo creía que si era de fuera general. no no Así es que yo estoy totalmente de acuerdo con que lo nombren como comandante regional. Debemos de hacer de un movimiento de exactamente. La